Hablemos por favor en los cielos para que esto no quede impune. Que tu tierra serán venidas, que tus hijas serán violadas. Si no hablamos, si no gritamos, el silencio no sirve de nada. Pero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 Hola, soy Abel Chicago músico de La Moral Distraída, y nosotros como Moral Distraída exigimos la libertad de Felipe Durán, fotógrafo del Walmapu que lleva encarcelado más de 200 días. Personas como Felipe son los encargados de sacar imágenes y voces distintas a lo que nos presenta la prensa en general. Es una imagen de realidad muy sesgada, eh, fotógrafos... Eh, periodistas, ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, eh, tenemos que estar pendientes, tenemos que investigar, eh, registrar y difundir estos procesos sociales, estos, eh, el desarrollo de estos conflictos de carácter histórico, por la libertad de prensa, por la libertad de expresión. Eh, le mandamos un fuerte abrazo a Felipe eh, y que estemos todos pendientes de este juicio, además que se inicia... Eh, el 2 de agosto, creo, en los tribunales de justicia en Temuco. Eh, informar, compartir, difundir eso. Un abrazo. Si tus tierras serán veneradas, si tus hijas serán violadas, si no hablamos, si no gritamos, el silencio no sirve de nada. Role, hablemos por favor.